Vamos a estar haciendo un videito de esos que nos encanta. Yo creo que son de los videos como que marcan, marcan, marcan a este canal. ¡Ay! dicen que he alumbrado, pero no veo que alumbran, ¡Mira! Hace un botón! Y si es una cartera, ¿qué le vamos a decir? ¡Bienvenida, familia! ¡Hola! ¡Bienvenidos al mundo de Camila! ¡Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo! Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! recordarte que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter van a estar apareciendo mágicamente por acá abajo así que corre, corre a suscribirte. Ah, y también tengo TikTok que siempre se les olvida ponerlo, pero lo tengo mis amores, en el video de Vamos a estar haciendo un videito de esos que nos encantan Yo creo que son de los videos como que marcan, marcan, marcan a este canal Porque es abriendo cajita, pacotilla, tienda Ustedes saben, las cositas que me gustan a mí Así que busca el juguito, el refresquito y las palomitas Que nos vamos a divertir cantidad, cantidad, cantidad ¡Vamos a empezar! Con esta caja súper grande que está por acá, mis amores, es una caja de Chanel. Les cuento que cuando regresamos de Europa, yo había visto esta cartera ya en Europa, en Francia, y yo la quería. Pero, mis amores, aunque hay todo que yo fui con la marca Chanel, ustedes no se imaginan para ir a una tienda como esa, o sea, colas en todos lados, Goyard tenía cola, Cristandio tenía cola o sea, él tenía cola, era horrible y había que esperar muchísimo en las tiendas, yo sabía que estábamos en la semana de la moda y que iba a ser un poquito como que tricky, pero igual no me imaginaba tanta cola, así que decidí comprar como que lo esencial las cosas que sé que no iba a encontrar acá en Miami, pero me quedé mirando esta cartera tenía como en la mira, como que ahí... Así como cuando encontré al puchi que lo tenía aquí en la mira. Vamos a empezar como siempre... Una cartera. Como siempre es una caja negra, ustedes saben, Chanel es muy apegado a su marca Rara, rara vez cambia sus cosas Y yo creo que eso es lo que lo ha hecho como que definirse muchísimo, ¿no? En su marca es negra con su cosita en blanca y ya Dior a veces sí cambia las al igual que Louis Vuitton Pero bueno, Chanel siempre se mantiene muy fiel a su marca Esto, mis amores, yo siempre se los he enseñado Es un librito y en ese librito tiene un guantecito Y bueno, es para que toques tu cartera y la puedas limpiar y como que quitarle el polvo Ta, ta, ta, ta. Es una Chanel 19, pero no una Chanel 19 cualquier memoria. Es la Chanel 19 Shopping Bag. Es como paraíso de compra. Literal, es como paraíso de compra. Es abierta. Algo que a mí ustedes saben que no me gusta muchísimo Pero razón por la que la estuve comprando Es porque sí tiene este cierre acá O sea, tiene un poquitico como que de cerradura Y no la hace como que tan accesible A mí en lo personal no me gustan mucho las carteras abiertas Y miren que soy súper fan de las Neverfull de Louis Vuitton Que son totalmente abiertas Pero es que yo siempre tengo mucho tareco Mucho, mucho tareco, imposible Yo tengo la cartera abierta Miren, tiene este zipper por aquí En ese cifre siempre mantenga como que lo esencial, así como que el dinerito y tu identificación por pues si esto se cae. También tiene esto, mis amores, que es para aguantar tu wallet, tu monedero, que también lo pudieras utilizar en caso de que se te abra la cartera. Pero bueno, eso es lo único así más o menos que no me gusta de esta cartera, pero por todo lo demás es una cartera perfecta para mí. Primero, es grande. puchi no me puede decir nada de que es chiquita, de que no te caben las cosas. Dos, es rosada. ¿Qué más le puedo pedir en la vida? y tres me lo pongo con cualquier joyería porque es dorada y silver toda el asa. Así que no me tengo que cambiar. Así que si todo es dorado es como que, ay Dios mío, los zapatos van a tener que ser dorados y cosas así, porque ustedes saben que ahí me a estar combinada con todo, así como una caja fuerte, la cartera es súper suavecita, así que sí voy a tener que mantenerla con todo el papel que ella venía, porque no tiene las chapitas estas que hacen que la cartera como que se mantenga en su sitio, súper, súper súper suavecita para viajar me parece ideal porque la puedo doblar y no se me va como que a maltratar mucho así que esta cartera la van a estar viendo mucho, mucho, y si es una una cartera que le vamos a decir y vamos a seguir con esta cajita que está por acá hay la cajita me encanta me encanta el diseño de la pluma esta del feather y son unos patines mis amores de jessica simpson déjenme decirle yo creo que fue como en el 2005 2006 ella sacó una marca pero bueno ella sacó en ese tiempo una marca de cremas, pero tú podías como que comerte la crema ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿O soy solamente yo? Eso fue una furia que hubo aquí, mis amores De verdad que a mí me encantaba, me encantaban los productos de ella Y yo pensaba que ella era como que, wow, lo más bello Pero ¿Quién me está llamando? Era una furia y en ese tiempo también ella yo creo que se estaba O estaba todavía con, con Nick Lachey, era que se llamaba el marido de ella Ay, pero qué cero cultura tiene esta gente aquí, señores El plazo por la cabeza. Miren, por ese tiempo ella estaba como que súper, súper popular. Y yo después sentí que ella se dio un apagón. Como que más nunca nadie supo de ella. Y como que la familia de ella entera cayó en esta desgracia. Le cayeron como que las siete plagas de Egipcio. De Egipcio, no de Egipto. De Egipto. Top. A la hermana no la cogieron como que cantando sobre la música. Lip Singing. A Ashley Simpson. Un, una cosa de esa ella se quedó como que la africana 20 pesos y la canción por otro lado. Ella, una cosa así, horrible, horrible, horrible, horrible. El caso es que a esa familia le cayeron como las siete pruebas de Egipto y yo más nunca supe de ella. Después, por encima, todo lo que salía en la revista era como que súper feo porque si, sí, había quedado gorda después del embarazo y todo esto. Pero, mis amores. Se ha reinventado y yo por primera vez veo un producto súper lindo de ella. Es unos patines retro. Esa fue la inspiración de ella. Estos son en el rose gold multicolor, no sé qué. Se supone que los... Oye, dicen que alumbraba, pero no veo que alumbran. Mira. Atré un botón! Mis amores, esto se supone que alumbraba. Oye, en la página decía que esto alumbraba o eran otro. Ay, Jessica, hija eso que te caen las siete plagas, ay no, eso no se puede <risa> es verdad, se supone que esto miren, en otra sí, mi amor, el sí eh, eh. wow. alumbra lo que te tienes que mandar a correr súper rápido con ellos, pero se ve, se ve ¡Ay, qué desgracia. ¡Ahí se ve! ¡wow! ¡Sí se ve! Me hubiera gustado que esto... Esto es como plástico, ¿verdad? Entonces, si sí, no se ve tan... O sea, me hubiera gustado de madera. De madera se hubieran visto mucho más bonitos y mucho más retro todavía. Yo estuve comprándome el size 38, mis amores. 38 39, espérense. Ah, no, el 39, que es el 8. Y seguramente me lo van a ver en unas fotos. Tengo que hacerme unas fotos muy, muy cool con estos zapatos. Porque está demasiado, demasiado si no, de bien y, bueno. y para finalizar Vamos a finalizar con Dolce Gabbana Mis amores, quien no se sabe el chismecito eh, en Mi familia ahora mismo está peleado con Dolce Gabbana eh, No quiere saber de Dolce Gabbana Entonces Dolce Gabbana nos ha mandado Como que un regalito A ver si nosotros vamos aflojando la cosa y nos estuvieron mandando estos zapatos que son de alta moda, donde ustedes me vieron a mí Estos zapatos o estuvieron caminando o alguien en el desfile los utilizó o algún invitado los utilizó Porque definitivamente están usados, están usados, me regalaron una cosa usada Pero no importa porque si fue caminado sabes, por una modelo o algo así, no importa Yo le voy a echar spray, le voy a echar lo que sea porque ellos están bastante Ustedes lo van a ver Vienen en estas bolsitas que dicen Como pueden ver, Dolce Gabbana Alta moda Y vamos a sacarlos ¡Tarán! Son unos zapatos de princesa Están demasiado Demasiado lindos Yo amo este modelo, yo amo como que El sedita, el satín, así Y lo dice aquí muy claro, Dolce Gabbana Alta moda, y aquí es que yo me doy cuenta Que está usado, no sé si lo pueden ver ahí Pero el zapato está utilizado una sola apuesta, obviamente, pero está usado, así que yo sé que caminó en la, en la pasarela que yo estuve. Miren, para acomodar al zapato lo que le ponen es un corazoncito es lo más bello que yo he visto el detalle díganme algo de los detalles de las flores los cristales todo todo todo todo el zapato está hermoso hermoso hermoso ustedes saben mis amores yo les he dicho anteriormente que yo soy un 7 y medio un 8 y ellos me estuvieron enviando un 39 y el zapato me queda ideal porque al ser tan angosto por acá finitito pues el zapato obviamente nadie tiene un dedo hasta ahí yo lo amé sé que es un zapato que voy a poder utilizar con un vestido ancho Con unos jeans Con unos chores, Son demasiado Demasiado fácil Para poderlos combinar Aparte de todos estos colores Y este azul Que está demasiado hermoso Así que muchas gracias Don Sean Por enviar este regalo eh, Todavía seguimos bravos Pero Todo puede cambiar Mis amores Y ahora sí Vamos a terminar este video Espero que les haya gustado Tanto como a mí Que lo hayan disfrutado muchísimo Que les haya servido De información Los quiero Los amo Los adoro y y colorín colorado, el mundo de Camila por hoy se ha acabado.